visita en el día de hoy, y tenemos un grupo de gente que está apoyando la causa mapuche. Eh, a la, eso, bueno, a la una vamos a juntarnos todos, se supone, en frente del, de la empresa esta para manifestarnos. Nuestro repudio absoluto por la intervención de esta empresa eh, en territorio mapuche. Eh, no solo por eh, que va a destruir eh, un centro ceremonial, sino porque al intervenir esta empresa noruega, interviene eh, toda la policía chilena, eh, violentando a mujeres, niños, ancianos. Se respeta a la vida ¿La? humana, se respeta a los no. niños, a las mujeres, a no, los no. habitantes. Mm. Se vive la represión fuerte. Mm, Oye, y son muchas las comunidades que no se respetan. Son bastantes, claro. Es mm. mucha gente y gente que ha vivido ahí toda su vida. O sea, mm. eh, el dinero una vez más está... Eh, degollando la cultura a base de mm, eh, modernidad, una modernidad que todos sabemos cómo es la hidroeléctrica y todo ese tipo de cosas. El Marquén es una empresa estatal que fue privatizada en la década de 1980, quedando como directores de la compañía Bruno Filippi, ex CNE, y nada más y nada menos que Hernán Vichy que fue ex ministro de Hacienda durante la dictadura militar de Augusto Pinochet según informa la empresa noruega la mayor generadora de hidroelectricidad de Noruega y una de las principales generadoras de energía renovable de Europa en abril Stadtkraft también completó la compra por el 98,2% de la empresa eléctrica Pilma Pilmaikian en Chile hermanos mapuche quieren que es autogobernabilidad porque es un territorio ancestral y ellos vivieron en bienestar antes que los chilenos y extranjeros lo usurparan todas sus tierras eh, los mapuches siempre han tenido una política del buen vivir entonces eh, los chilenos y extranjeros que le han quitado todas sus tierras eh, eh, es lo mismo que, digamos, ha pasado aquí y ellos están reivindicando su derecho como pueblo originario a que le retribuyan su territorio. Tenemos que pensar de que mucho territorio ancestral eh, que ha sido quitado al pueblo mapuche está en manos de militares, de policías que torturaron y mataron gente en la época de dictadura. ¿Por qué ellos tuvieron el control en ese momento? nuestra intención es, eh, ya que Starcraft es eh, eh, una empresa estatal noruega, hemos eh, decidido de venir acá, sobre todo en este periodo bien particular, eh, ya que después de tantos años, hablamos de, una, de nueve años ya de, de resistencia, de movimiento de Mike, ¿no? porque esto nace más o menos en el 2006, cuando ellos se enteran de la intención de este proyecto de construir la central hidroeléctrica Osorno que en este momento digamos es el punto de de lucha para ello porque ahí se, se encuentra como han dicho ustedes el, el, el centro el ceremonial el espiritual importantísima de la cultura mapuche el Yen Mate Quintuante que quiere decir en el, el, el espíritu protector del, del Quintuante mm. eh, eh, esto empieza en el 2000, en el 9, año, 9 años atrás más o menos como resistencia. En el 2009 viene aprobado, aprobado el proyecto por la CONAMA, que es la Corporación Nacional del Medio Ambiente en Chile. De eh, ahí las comunidades de, de Pinma y Ken, eh, deciden de, de alzar la voz, de hacerse ver eh, y iniciamos la resistencia. Y es lo que está pasando en estos lo momentos. Lo que está pasando ahora... Si están, están, han creado sí. una resistencia sin precedentes. Sí, entendido. sí, sí. Yo, nos, nos, en particular, personalmente, tuve la oportunidad de estar este año ya. Estuve con, en las comunidades eh, donde hay una ruca que han construido eh, para um, hacer el control eh, territorial eh, de estas tierras que han, después del 2000... Eh, Después de 2009, que ellos han recuperado, ¿no? En el 2011, ellos mmm, logran recuperar este terreno, esta tierra, y instalarse ahí y mantener un control eh, territorial. Eh, tuve la oportunidad de estar este año allá con ellos y ver eh, de qué manera ellos están resistiendo, están luchando eh, contra esta invasión capitalista de la, de la Craft, que, bueno, aunque se mueva, digamos, que eh, como has dicho tú anteriormente, ha sucedido solamente en 2015 que ellos... Eh, adquiere la digamos la la, la, la, la empresa, ¿no? mm. porque antes estaba eh, con Pilmaikén S.A. Eh, bueno, nosotros fundamentalmente hemos hemos como dices tú también, eh, no es muy conocido dentro de la de la, de la luchas de los pueblos Mapuche, eh, el, esta situación en particular de Pilmaikén se habla mucho de por ejemplo de, de Arauco, de mayeco mm que son otras comunidades de y Angol, que son otras comunidades que, que, que también digamos que hay una resistencia más grande O sea, comunidad. no es la única, claro, no es el no único lugar, sino que esto afecta a estas compras sí, dentro sí. del territorio eh, Son muchos los casos de wow. multinacionales que van ahí, hidroeléctricas, forestales, eh, <coughs> <de> pesca, minería <coughs> que van a instalarse eh, sin respetar lo que es eh, la vida del, del pueblo sin respetar, digamos, <coughs> que culturalmente, ellos lo pertenece ancestralmente, es un, un derecho histórico y político también. Eh, nosotros hemos decidido mm, seguir primero por esto, porque no era muy conocido, muy sabido la problemática que ellos estaban viviendo en ese momento. Y debo, debo, mm, tenemos que decir que como red mm, en apoyo al pueblo mapuche han, estamos muy satisfechos de la resistencia que ellos han logrado hasta, hasta hoy, son pasados nueve años. Sí que han conseguido de resistir, de luchar contra la construcción de y hidroeléctrica en su territorio. Como pucha en el corazón, eh, no me olvido de mis, de mis orígenes, de mis raíces, como lamentablemente hace mucho de nuestros compatriotas chilenos. Lo debo decir con mucha tristeza que, que también en Italia, en Milán particularmente, eh, la solidaridad y la conciencia del chileno es muy, muy, muy baja es muy débil, lo debo decir con, mucho, con mucha pena de chilea que soy porque no hay una conciencia mmm, ni política y es como si le doliera reconocer que el pueblo mapuche lleva adelante una, una lucha legítima eh, caemos siempre en la misma ignorancia eh, de, de renegar de donde venimos, de nuestra sangre de renegar mmm, también pienso tan... Tanta, tanta culpa ahí, eh, hablaba yo acá también con los muchachos. Y yo me acuerdo en la, en la escuela, los libros que te, que te hacen estudiar, eh, ya vienen ya con una historia toda, toda manipulada, donde se habla ¿vale, del mapuche, donde se habla que el mapuche, uno que no quiere trabajar, uno que no, no quiere la tierra, para qué quiere la tierra si no la trabajan, que es borracho, que es flojo, ¿no? Eh, lamentablemente la ignorancia de la gente um, no le hace ver más allá de lo que es la realidad. Somos nosotros, chilenos, el Estado chileno que ha ocupado tierras que no nos pertenecen. Somos nosotros que debemos tomar conciencia de que nosotros le debemos tanto a ellos Tenemos un compromiso político y social grandísimo. Y la, a tu pregunta debo decir que el apoyo a esta lucha eh, en Milán, a, a, al menos de la comunidad chilena, sobre todo de tantos refugiados que tienen la memoria muy corta, ¿Eh? no se acuerdan lo que se han pasado, sobre todo en tiempo de dictadura, realmente no se acercan a luchar con nosotros por este pueblo que realmente solo merece eh, justicia y libertad. Sí, uno se pregunta a veces, nosotros los periodistas nos preguntamos quién mala memoria tienen algunos chilenos. Decimos? Sí, Increíble. Exactamente. exactamente. Y esa pregunta debía hacerse a muchas personas. Sí. Eh, yo estoy en contacto con lo que son el movimiento Mapuche Autónomo de Pinmayquén y también con Machi, Millaray y Huechala. Eh, Ellos han tenido dos reuniones en estos últimos meses eh, porque se, parece que ya hubo un ultimátum para empezar lo, los trabajos por parte de estas craft um, para, para, para construir la hidroeléctrica en el Pintuante. Eh, en estas reuniones he venido también afuera, um, um, vergonzosamente, que han llegado firmas, eh, firmas falsas, o sea firmas que han sido utilizadas eh, de, de, de miembros de las comunidades, que han sido llevadas, eh, pasándolas como que ellos aceptan el proyecto diciendo que han sido firmas que han sido tomadas de reuniones, donde por decir yo participo en la reunión y firmo, ¿no? En cambio ellos han tomado estas esta firmas y las han llevado utilizando, diciendo no, ellos están de acuerdo con la, con la construcción de la hidroeléctrica, que es un tema muy, muy diferente y vergonzoso. Eh, en este momento ellos me han dicho que seguramente en estos meses esperan la, la iniciación de los trabajos. Eh, y esto también significa que llegarán las fuerzas policiales chilenas con la típica represión que ellos suelen aplicar eh, para, para que ellos abandonen el territorio por la fuerza donde vienen golpeados la, las personas que, que, res, que están haciendo resistencia en el territorio, entre ellos niños y ancianos a los cuales se les, viene, eh, se les pega violentamente, sin, sin ninguna excepción, ¿no? eh, Yo en este momento, a pedido, a pedido de ellos, eh, porque era una idea que tenían hace mucho tiempo, eh, ellos han escrito una, una carta, una carta, eh, son de 35, más o menos 35 comunidades de, que pertenecen a lo que es el territorio de Yen Mapo Pintuante, eh, que eh, ellos están en total rechazo a la construcción del, de hidroeléctrica han escrito esta carta eh, que va destinada al Estado noruego por el tema al que se, que se hablaba primero eh, a la relación que siente el pueblo mapuche con el, con el pueblo sami que para ellos es una incoherencia que el Estado noruego hable tanto de protección y respeto a los pueblos originarios siendo que ellos van a invadir a usurpar ...y a no respetar la cultura de un pueblo como el pueblo mapuche. Una, para ellos una contradicción y una incoherencia tremenda. Y también destinada a lo que es la empresa craft Esperamos mañana poder entregarla y que ellos tomen conciencia de que a pesar de todo... ...ellos no van a ceder su territorio ya sea porque le pertenece políticamente... ...ya sea porque espiritualmente es un valor muy grande para ellos. O sea que esta puede ser una lucha hasta las últimas consecuencias. Sí. Mm. Y de hecho va a ser así. No tenemos duda de que las acciones radicales son cometidas por el Estado y las empresas en nombre de un modelo de desarrollo que es totalmente ajeno a nuestra forma de vida. En ese sentido, la empresa podrá negociar con el Estado chileno y sus instituciones, con ADI, con AMA, SEA, podrá proponer medidas de mitigación a comunidades jurídicas. Pero nada de esto cambiará nuestra convicción espiritual y central de que al espacio sagrado Yen, mago y Pintuante y su río Pinmayquén no se venden. Esta intervención es y será entendida por nosotros como un genocidio, un exterminio de nuestra cultura. Este es el llamado que hace las comunidades sin resistencia de Pinmayquén. Ustedes, como Estado noruego, pueden hacerse cómplices de este exterminio, pero también tienen la, la oportunidad de dar una elección a los gobiernos y a los Estados y dar una señal clara que, ante todo, el respeto, ante todo está el respeto, el cuidado y la conservación de la vida humana y de sus tradiciones más sagradas. Ustedes tienen la oportunidad de mostrar que comprenden, defienden los derechos colectivos sociales y culturales de los pueblos originarios que los países en los que se deben proteger por sobre las demandadas económicas y modelos de desarrollo que ustedes saben son parches que encubren el deterioro futuro de las personas. Nuestra invitación, Iopatú, si no sé si lo leí bien, sin destruir las culturas de los pueblos originarios. Nuestro llamado, fueras hidroeléctricas noruegas del río Pinmayquén, firmado Consejo de Comunidades de Río Bueno los en resistencia de Río Pinmaikén, defensores del espacio sagrado Yem Mapo Quintuante. Muy bien. Bueno, fe -fe vamos a finalizar este espacio porque quiere aquí Antonio decir algo muy breve. Algo habla tiempo de, tiempo habla si tú y Felipe un poquito Rápidamente, eh, a lo mejor eh, habla para finalizar un llamado a la gente para sí. despedirnos de, de tu parte. Eh. Alejandro <coughs> Muñoz, que es el líder de la red. ¿De apoyo al pueblo mapuche aquí? Eh, no soy líder, pero... <risa> <Realmente>, <risa> estante, ¿Cómo se sí, eh, bueno. dice? Uno, Uno más de loco, la corriente. Uno loco. más de la corriente. Oiga, eh, bueno, el amigo Chiliscote había hecho la apreciación de eh, Felipe Durán, fotógrafo que estuvo eh, siempre apoyando sí. la escena de, de resistencia mapuche, que ha sido encarcelado justamente por hacer su trabajo. Como artista yo, digamos, del tatuaje y otros artistas que seguro están escuchando no podemos tolerar ese tipo de cosas porque no vivimos en dictadura, eso se acabó pero lamentablemente ellos han seguido eh, envenenándonos con, eh, con leyes marcianas porque no puedo decir de... de, de eh, mitigación contra la gente que está eh, resistiendo su forma de vida ¿no? lo que ellos quieren hacernos creer como que es la vida perfecta, eh, haciendo leyes todos los días de represión contra los ciudadanos chilenos, mapuche y los que viven en ese territorio. Eh, Felipe Durán eh, está encarcelado. Nosotros pedimos su liberación. No estamos de acuerdo con su encarcelación. Y ese día vamos, el día sábado, vamos a hablar más profundizar un poco más sobre los detenidos sobre los presos políticos mapuche, sobre los asesinados en democracia eh, y ese tipo de temas, para que la gente también lo vea. Muy bien. Vamos a tener música en vivo, también van a, los compañeros de Perú y Chiliscote van a cantar eh, su música. Va a haber otro amigo chileno que va a cantar música más folclórica. Eh, bueno, el documental y vamos a hablar un poco sobre historia de los pueblos originarios de, como en este caso, Mapuche. Geraldí eh, va a hablar sobre la experiencia que ha tenido ella directamente en las comunidades que están en conflicto, resistiendo a los hermanos que están ahí. Álvaro, gusto saludarte, ¿cómo estás? Un placer. Cuéntanos un poquito de ti, ¿de dónde vienes tú? Bueno, nosotros también venimos de Milano. Uh -huh. Yo soy, soy de Perú, estoy con mi compañero Alejandro también. Formamos parte de una realidad en Milano, en un centro social llamado cantieres. O sea que ustedes con Geraldine ya se conocían de antes. Sí, nos conocimos en la lucha. Y conocían aquí a Alejandro también. También tuvimos el gusto de tenerlo por Milano. Qué bien. ¿Cuál sería tu mensaje para la gente que está escuchando la radio? Bueno, lo principal, creo que dejar claro que nosotros somos hijos de una sola tierra. En este caso es Latinoamérica Avia Yala, como nos gusta llamarla a nosotros. Uh -huh y que la solidaridad es lo que nos representa. Vamos a seguir tejiéndola porque hemos aprendido, hemos abierto los ojos, tenemos muchas herramientas, una de ellas por ejemplo es la música, y sobre todo hoy día nos encontramos aquí en Noruega, esto es una prueba de que realmente cuando uno abre los ojos, cuando uno tiene limpia la mente y libre, puede realmente defender lo que sucede en cualquier parte del mundo. Porque eso es tener empatía con los oprimidos, porque creemos que los oprimidos no tienen patria. Entonces, nuestra nacionalidad, si tenemos una, es ser solidarios, es la única. Todos apoyando las acciones, entonces, estas manifestaciones, las protestas de los mapuches y también otros pueblos originarios. Exacto. Exacto. poder crear un puente entre los compañeros de, de Italia, de Milán y compañero aquí de, de Noruega que ha organizado esta actividad y que por el momento está, está funcionando eh, bueno, el trabajo que, que yo, yo he tenido la posibilidad he tenido, estoy muy agradecido de haber podido viajar a a Italia y haber conocido a los compañeros con los que estoy sentado ahora he quedado, he quedado impresionado con la labor, con el trabajo con, con el amor que invierten a todo lo que ellos hacen hacen un trabajo social muy bonito también en, en lo que es Milán y bueno ahora ellos me, me han, me han a, a, a, es como que nos hemos tomado las manos y como que hemos decidido caminar juntos y yo veo que la disposición de mis compañeros con los que me encuentro hoy día sentado aquí, para cambiar algo, para, para poder dar a conocer cosas que los medios televisivos o los medios de comunicación no nos muestran por el hecho de que los medios de comunicación van de la mano con la empresa, o sea, los, me los medios de comunicación son financiados con empresas, que, que también tienen mucho que ver con lo que sucede en muchas partes del mundo, no solamente en el territorio mapuche, sino que la... En la usurpación, en la, la violación de los derechos humanos de mucha gente eh, por el lucro. Bueno, eh, a, la pregunta, a, la, a la pregunta que usted me acaba de hacer, eh, bueno, yo, yo, estoy, yo me siento comprometido desde que empezamos este camino, desde que conocí a la gente con la que me encuentro sentado aquí, estoy comprometido a hacer lo que sea necesario para poder eh, brindar un apoyo. Porque, como le decía anteriormente, yo no soy artista, yo hago las cosas porque a mí me gustan, porque me nace y como me nace uh -huh. eh, Me llega mucho lo que lo que, lo que está sucediendo allá o Chiliscote, tú eres yeah. de origen chileno Sí yeah. Has vivido muchos años en Alemania Exactamente, en Alemania, exactamente. Sí. Sí. Y te dedicas a la música generalmente, a lo mejor participas en algunos encuentros Al menos, felicitaciones nuevamente por tus videos eh, cuéntalo los generalmente a quién le cantas tú, qué temas incluyes tú le canto a la juventud, uh -huh. a la juventud, también a los adultos pero más a la juventud que como yo yeah. Yo al salir de Chile, eh, yo estando en Chile no sabía nada verdaderamente ¿De qué no, parte de Chile, de Chile? Yo soy de Valparaíso, uh -huh. de Playa Ancha uh -huh. Y estando en Chile, bueno uno, uno creció con el 11 de septiembre, los bombazos Con el olor a gas lacrimógeno. Con los con lo, lo revueltes en la, en, la, en la universidad de Playa Ancha Uno creció con muchas cosas, con muchas preguntas que uno hacía y la gente callaba O sea, eh, lo del Mapuche, lo del conflicto, yo no lo hubiera sabido nunca, nunca lo hubiera aprendido allá Porque lo que ha logrado el, el Estado chileno es, es como, como decía Alejandro, es lavarle la memoria Es ponerlo en un, una especie de apnesia, enseñarle otra clase de valores Usted sabe que el racismo yo lo conocí en Chile, no lo conocí en Alemania entonces todo lo que yo lo que yo he aprendido de lo que yo he hablado ese camino que, que yo he tomado que empe yo empecé a hacer música en chile a eso de los 13 años y todo lo que yo he aprendido lo he aprendido afuera porque he tenido, la, he tenido el lujo digo el lujo y estoy agradecido a la vida que he tenido el lujo de conocer mis maestros en el camino que me han indicado me han abierto los ojos he conocido la historia de mi pueblo el sufrimiento de mi pueblo y la situación en la que se encuentra en estos momentos el pueblo, por el hecho de que son, son eh, los someten a un lavado de cerebro, pisotean la, la cultura, no, no valoran, no valoran lo que son nuestros antepasados, nosotros tenemos una cultura muy rica, pero en vez de valorarla, lo que hacen es mirarla en menos. Yo les voy a decir que, por ejemplo, un profesor en la escuela, cuando uno, en los tiempos cuando yo estaba allá, eh, cuando querían decirle que uno no entendía bien quién era, él, le decían que era un, uno era un indio ignorante, porque un, ser un indio es ser un inculto, pero un profesor en la escuela... Héctor Herrera se llama el caballero, se lo nombra, el profesor de castellano, para que se Y bueno, el eh, indio ignorante, en primer lugar, en Chile o en Latinoamérica no existen los indios, ¿no? No existen los indios. Tenemos diferentes etnias y cada una tiene su nombre los indios están en la sí. india, exactamente Chiriscote, tú tienes mucha música eh, como estoy viendo aquí en YouTube eh, muy interesante los textos, los temas que tú tratas en estos momentos estás apoyando también la causa Mapuche desde la ciudad de Hamburgo, en Alemania ahora estás aquí en Noruega con los compañeros te acompañan a todos los jóvenes también ¿Qué te gustaría decirle <coughs> a los jóvenes chilenos que son músicos aquí en Noruega? Eh, porque también hay hip tenemos rapero, Exacto. tenemos gente que tiene diferentes estilos. Eh, la mayoría de ellos tal vez están preocupados de otros temas, del amor, del dolor, qué sé yo. Tú elegiste otro camino. Sí. ¿Cómo, ¿Por qué es tan importante que ellos también tengan un mensaje solidario en sus textos, en sus canciones? Um, yo pienso que la música, no digamos un arma, porque un arma se escucha muy... Pero la música es un, es un medio, es un medio para, para conectar a la gente La música es un medio donde puede cambiar mucho Si se utiliza de una manera y yo me he dado cuenta La música es algo que nos une eh, Nosotros podemos, lo que le puedo decir a ellos es que No escriban cosas que la gente quiera escuchar Abran los ojos escuchen, vean, y lo que, lo que la voz que viene de por dentro, la voz que viene de interior, le va a decir a uno lo que uno necesita decir. Que les voy a decir que no sean tan artistas para sus cosas, que sean más humanos en el momento que escriban, en el momento en que toman el lápiz y el papel, que no sean artistas y que no quieran, no quieran recibir aplausos, sino que solamente una, una satisfacción espiritual que viene por dentro. Ese es mi mensaje que yo le daría a la juventud, eh, que es bueno que está entendiendo lo que estoy diciendo en estos momentos